Mari-mari compuche kompuenni kompuenni comeleimun Fue la kompuenni capi chungeche kompuenni sumun kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni kompuenni Consonante T R feita, eh, me chica, el Urikengen. Vuelvo a tu fachi, Nemul, que nié, es un unuten niey. Tu fachi video, que nunca se gusta a Mulnefein, que está como puche a tu mafitati. Hola amigos, esta vez vamos a enseñar una nueva consonante, la TR, que se representa como Yehimut TR, con TX, X, y en el lado argentino con C más R. Es la forma de representar, pero su sonido es uno solo. ¿Ya? Podemos tener, por ejemplo, es más fácil porque muchas eh, personas eh, chilenas eh, tienen una forma de pronunciar muy particular que es, es el mismo sonido que vamos a enseñar esta vez: el cha, che, chi, chor, chu La mayoría, yo creo que hemos escuchado como el cuatro, el tres, el atroz. ¿Ya? Es el mismo sonido en este caso para el mapuzungun Por ejemplo, lo podemos practicar con la palabra chipanto, que es la más conocida. Chi pantu, no es tri ya que no suene como tri, sino chi. Chi pantu. no es tregua, sino tregua, ya. Chanun, tenemos chanun. Una palabra más conocida también, chen cheng, ya. Y aquí también hay un sonido al final, cheng cheng con n y al final también, ya. Cheng cheng. Chukur, chomu. Es la forma de pronunciar este sonido. Como ya le dije, es mucho más sencillo porque quizás es más hemos estado mucho más habituados por el sonido característico de personas en este caso quizás no chilenas que suelen pronunciar, como dije, el cha, che, chi, cho, chu. Ya. Vamos a volver a repetir. feita rulpania Ustedes también lo van pronunciando. Chipantu, chewa, CHOMU tukur quienes citar un pani que está fácil sumo ya quienes un gundo tiene un solo sonido independiente de su representación como ya dijimos tr tx x ch más r que es la forma en este caso el lado argentino que se eh, representa este sonido felipe peñi felipe lamién gente puede estar fácil chiquen kimelton bienvenidos y un cada comer una firma hasta aquí llega amigo este video Esperamos que usted también pueda ir eh, dominando un poco más los sonidos más esenciales y complejos en el Mapo Subú. Chaltumay.